Vamos a ver qué tal. Mete pequeño, ¿verdad? Bien, ya, ya. Ya lo sé, porque a veces decían mete pequeño. Y bueno, gente, acá están mis amigas, pues en su sesión fotográfica. Gisela Carolina y Kate Mandrillina Estamos acá todavía en Metepec Dando la vuelta, paseando, conociendo Y estamos bastante felices, bastante contentas Porque la verdad vinimos a Metepec Y dijimos que íbamos a grabar algunas cositas Pero nos hemos encontrado con lugares Con gente maravillosa Está la gente bastante alegre Les voy a decir por qué están felices Acá de tomar garañona Y si quieren ver cómo tomaron esa garañona Por favor vayan a mi video anterior Porque ahí se los voy a dejar De hecho se los voy a poner aquí abajo en la cajilla de información, seguimos recorriendo acá Metepec, pueblito mágico hermoso, me ha encantado de hecho, yo había, ¿por qué se ríe porque se ríen tanto? no, no, no por la no, cara Ñona, no, no, ¿no? nos la alegres y okay. dispuestos okay. yo la verdad es que los escuchaba hablar y no entendía eso de alegre y dispuesto entonces nada, si ustedes entienden que es alegre y dispuesto, por favor comentenlo aquí abajo en la cajilla de comentarios y en este momento estoy que no puedo o sea no sé ni cómo seguirle este vídeo porque creo que la altura me está afectando muchísimo me agito súper rápido ahorita vamos rumbo a probar unas cosas ricas y deliciosas de acá de metepec Una carañona, Gise, estás la alcohólica. No, pero tú sabes que no tomo. No, y si algo me gusta, tiene que ser algo como el En es especial. Y esto que ahora es como, No te la vayas. Gise acaba de encontrar ¿Te su te bebida. ¡No lo toques no, no lo tumbes. Esta vez voy a llegar a probar nuevamente la garañona, pero en un lugar bastante popular, tal vez. Sí, la, la garañona, el lugar de, tradicional de venta de la garañona es el 2 de abril. La que nos hicieron favor, de es una preparación eh, familiar para amigos, como dice la señora Angelina. Pero eh, ahorita en el 2 de abril es el lugar comercial donde la gente que pueda venir a Metepec puede probar la garañona. Tú sabes que a mí mucha gente me decía, Catherine, pero tienes que ir allá a probarlo. ¿No te asusta un poco? A mí sí. Al contrario, ¿por qué me va a asustar? Oh. La que ya te sigue. Ok, entonces te, te emociona, ¿verdad? Claro. Acabamos de llegar, ya estamos al frente del 2 de abril. Vamos a probar la garañona tradicional. La verdad, esto es lo primero que vamos a probar en este video, porque vamos a, a empezar a probar muchísimas cosas de acá de Metepec, así bastante interesantes. Vente. Muy sabrosas, se las recomiendo. ¿Sí? ¿Sí? mucho. ¿Y cuánto normalmente toma? Ah, una vez al mes paso por aquí a saludar ¿Sí? a los amigos. Tres vasitos y ya nos vamos. Cuando come uno, Ajá. este es un buen digestivo. Ah. Con tres está usted perfecto. Muy bien. Se quita el estrés, se quitan las presiones. Bueno, gente, estamos aquí. Vamos a probarla. Amigo, ¿qué tal la garañona? Está muy rica, eh. Ser de Metepec y no probar la garañona es una grosería. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Panamá. ¿De Panamá? Allá no existe la garañona. Nada de nada. No, nada de nada. O sea, no a los que nos vendes de Panamá. Eso. Está muy rica, eh. Muy rico. <risa> ¿Saben qué tiene la garañona adentro? Sabor y alcohol. <risa> <risa> no, yo no la he probado tampoco. ¿Tú no la <risa> has probado? ¿Y ¿Okay, ¿tú? Yo tampoco. Tú. Pero veo un vaso al frente tuyo. No es mío. <risa> Gente, por acá tengo mi garañona Uy, me la llenaron hasta el tope, ¿pueden creer eso? Esta es la garañona original, la tradicional Ya me advirtieron que está un poco fuerte Como yo no soporto tanto el alcohol Se me está regando, vamos a ver qué tal Mira yo, yo, te, yo, yo, yo te voy a dar esto <risa> Gente, eso está... está... Está demasiado fuerte De hecho, yo, yo me voy a sentar aquí, ¿ok? ¡Hey! Ay, ¡No, no, <risa> sí, te pegó, eh, si sí, te pegó, espérate ¿Qué sientes? Siento como que me sopló el viento de la Rosa Guadalupe <risa> ¡Te lo juro! Esto está bastante fuerte, pero rico, está rico, como que gusta Cuando va bajando por aquí, sentí como algo súper caliente Súper caliente al bajar por aquí, así No, no, no les puedo explicar Muy famoso el mosquito No sé si pueden ir al centro de Toluca a los portales A probar el mosquito, es como lo típico de aquí de Toluca, por así decirlo. estoy aquí afuera del bar el 2 de abril la verdad eh, en este lugar pues en donde es tradicional la garañona la probé de aquí del bar de, del 2 de abril y me parece un poco fuerte no me atrevería a tomar ni siquiera medio vaso para hacerle franca por lo que sentí ahora me siento un poco feliz no lo puedo negar te vas a sentir un poco feliz pero bueno, al parecer pues nunca te dicen los ingredientes exactos que tiene, solamente que es una bebida pues a base de hierbas y todo eso. Pero lo que sí comenta todo el mundo es que no puedes venir a Metepec e irte de aquí sin probar la garañona porque definitivamente pues es una bebida que representa muchísimo este lugar. Y ahora sí, mis amores, vamos a seguir, vamos a seguir probando cositas acá en Metepec y bueno, aquí estamos. youtube youtuber de sí. Panamá? Ah, ¿Cómo sabes? sabes? Porque he visto varios videos tuyos. ¿Cuál has visto? A ver. Eh, cuando fuiste en la Ciudad de México. ¿Cuál de todos? Cuando fueron, creo que... Uh, no me acuerdo si fue cuando estuviste con una de tus amigas. ¿Con Gise Carolina? Ah, creo que sí. ¿Y qué tal si te la presento en este momento? No, mi esposa me pega. No, quédate aquí, te la voy a llamar Gise. Gise. ¿Qué? Acá afuera hay un fan. ¡Ven a saludarlo! ¿Desde cuándo has visto los videos? Uy, ya tiene mucho, desde, digo que, que me acuerdo que tú dijiste que eras de Panamá y que te gustaba mucho la, la, la cultura mexicana ¡Sí! Yo, nunca, yo cuando vi dije, creo que es ella ¡Ah! Eso, que te vi con la cámara dije, sí, sí, sí te atreviste Sí, dije, no, voy a ver dije, Ahí está Gise. Oye, estoy probando ¿Qué te pareció esa bebida? Oye, me encantó muchísimo. La verdad, la bebida tiene un sabor muy profundo, muy celestial, muy de los dioses. Oye, Recomendada siempre. Todo eso. ¿verico? Yo compré una, una botella porque realmente necesitaba llevarme esa Que traemos otra botella O sea, ¿o que sí? tenemos dos botellas de garrañona Imagínense lo bueno que puede estar, o sea, de verdad, y nosotros no tomamos uh -huh. ¿O tú o no No, no, no, no, no ah. <risa> Que no la vean en Rusia, por favor pues Y ahora después de esa garrañona que nos probamos, pues sencillamente vamos a probar Pero ahora comida, porque hace bastante hambre, y es hora de la comida y nada, yo he estado deseando este momento desde que llegué a Metepec Pero bueno, finalmente pues vamos por ello sí, Ya estamos acá instalados en el restaurante, me gusta que este menú cada una de las cositas que vas a pedir pues tiene nombre de artista Así que si no sabes qué pedir solamente busca a tu artista favorito y listo, pide eso Acaba de llegar una de las cositas que pedí que es mi sopita azteca Ustedes saben que yo siempre les digo que en México yo no, o sea, no podemos pedir por separado Porque sirven demasiada comida, miren todo esto yo tengo que contarles una breve historia acerca de la sopa azteca en mi vida Yo había subido al volcán nevado de Toluca año 2015 Y yo me estaba muriendo ahí arriba y Lo único que me salvó con la sopa azteca. Y como hoy tomé la garañona, y eso me destruyó la vida. No, no me destruyó, pero sí me dejó como que así. pedí de nuevo la sopa azteca para que me salve. Oigan, yo voy a empezar. Esta gente pidió comida, pero no lo voy a esperar porque tengo hambre. así de. Lo siento. ¿Qué es lo primero que se eche aquí? Yo, yo. La tortilla. La tortilla. La tortilla. Ahí va el quesito. Luego al aguacate, ¿verdad? Chicharroncito un poquito. ¿Esto qué es? Sí, Eo, le pasilla, le pasilla. ¿Y eso qué significa? Pica. Oh, no, no pica. Dice que no pica. Recuerden que cuando decimos que no pica, quiere decir sí que no pica? Bueno, la cremita, gente, es importante, ¿ok? <risa> no. Wow. A ver. ¿Qué tal? Esto es de los dioses. Te lo juro, creo que la hicieron en Teotihuacán, <risa> la ciudad de los dioses mexicanos, porque en vez está delicioso, te lo juro. Ay, Cate, ¿de oh. verdad que me voy a comer te un poquito. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy preparando <risa> mi comida: <risa> un taquito, <risa> un taquibiri, de qué? Uh, ¿Tu taco? De arrachera con queso fundido, yo no sé, yo me estoy comiendo esto, ¿tú se ve? Te disculpen con permiso, gente. Yo. Son unas enchiladas verdes con arrachera y se llaman adelina. Bueno gente, por acá ya terminamos Miren que esto quedó vacío, por allá no hay nada Y nos agarró un poco la noche Se está haciendo de noche, son más o menos 7 y 15, 7 y media Pero vamos rumbo a un lugar En donde cortan papelito Bueno, yo le digo cortar papelito, no estoy segura de cómo se llame Pero tengo mucha curiosidad Por saber cómo se hace ese trabajo Entonces vamos hacia allá Miren cómo se ve desde aquí Este lugar Wow, no está lindo, maravilloso Los he visto ¿Ha visto alguno de los videos? Sí, sí A ver, ¿cuál video ha visto? No sé, ha visto muchos, son de Panamá ah. Saludos a... no sé, no sé quién A mi familia ah. Bye. Bye A ver, vamos a conocer el tema este del... C papel ¿Cómo es picado? Papel, picado. papel picado? ¿De qué se trata esto? El papel picado son carpetas de papel que se utilizan la mayoría de las veces para adornar las fiestas tradicionales de México. Hacemos referencia, creo que todo el mundo vio la película de Coco. Sí, Coco. El pueblo estaba bonita. adornado con papel picado. Okay. Ese es el tipo de papel que vamos a ver ahorita. Son papeles que se hacen con cincel y se Ajá. hace todo a mano. Y uno puede elegir su diseño o los diseños tú ya son... puedes elegir el diseño. Hay diseños que ya son tradicionales, pero si tú quieres, por ejemplo, para una boda, para unos 15 años, para algún evento especial, te ¿Sí? ponen los nombres y el motivo de la fiesta. ¡Oh, qué bueno! Vamos a conocer Vamos entonces a cómo conocerlos. funciona ese proceso del papel picado. A, a mí me encanta. Sirven para decorar muy bonito. Y cuando me vaya a casa, pues me voy a llevar algunos. Sí, <risa> ahorita les... Ahorita les, este, les traigo al maestro. ¡Al maestro! Es el papá del maestro. Ah, ¿Qué no estás? Hola, bien, bien, ¿Cómo estás? bien, bien, gracias. Bien, bien, gracias. Hola, Sergio. Hola, hola. Sergio. hola wow. Sergio choca la mano bien fuerte. Tiene sí. mucha fuerza. La historia del papel picado en México viene de... Pues las épocas de las haciendas, a donde se elaboraba pues a través de tijeras. Eh, en ese entonces en la, los, lo, lo elaboraban eh, los peones de los hacendados para festividades. Después pues ya con la, con la entrada de los españoles a México... Eh, a su vez con ellos vienen varios chinos, vienen frailes eh, también evangelizadores y pues ya empiezan a introducir lo que es la técnica ya de cincelado, olvidándose de la tijera. La artesanía propia pues es nativa del estado de Puebla. La técnica tradicional pues son, son martillos de, de fierro. No, también para que no, no, no, sé. no, no, no tengan mucho tiempo aquí también. Y por decir, ahorita les muestro eh, un biombo que tengo en, en pie, se a en pie. ¡Wow! Catrina, Uy, sí bien. ¿Sí? ¡Oye! ¡Qué cosa Qué más cool? cool! ¡Miren gente! Esto es papel. Estamos acá en el taller, nos acaban de ofrecer un chocito de anís. eso trae alcohol o no trae alcohol? Poquito. Poquito. Dice que poquito. Aquí la gente de verdad que es demasiado <risa> amable, siempre te están ofreciendo cositas. y esta. Wow, oh sí. ¡Ay! ¡Si huele anís! A mí me gusta muchísimo el té de anís. El Ay, té no. que yo tomo no tiene alcohol, por lo menos. No, no. ¡Salud! No. Está alcohólica, se lo quiere tomar. Sí. Oye, por favor. Uno, dos, tres. ¡Salud! A ver. En Metepec cuando son las fiestas tradicionales se, se acostumbra a regalar a la gente, ofrecerles licor de sabores. Ajá. Durante el recorrido Como una sí. forma de convidarles La, sí. la alegría de la fiesta Finalmente aprendí Cómo es que se hacen Esos papeles Picados que uno ve por todo México Alrededor de todo México ¿Verdad dice que, que se han visto esos papeles picados así Tan bonitos, tan hermosos, es cool que pudimos Salir para hacer esta colaboración acá en Metepec con Cata, también con Gise. ambas yeah. subieron un video A su canal, se los voy a dejar aquí abajo Para que vayan y lo chequen, y en verdad Muchísimas gracias a nuestros amigos Por tenernos todo el amor, yo, yo con el toda la paciencia <risa> <risa> Todo el amor, toda la paciencia, todo el cariño Para darnos este recorrido desde Metepec Entonces nada, yo soy Katrin Boyce, si, si les gustó este video Por favor denle me gusta, compartanlo con sus amigos Suscríbanse al canal si si aún no lo han hecho, denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar a subir un nuevo video. Nos vemos y bye bye. Nos encontramos con Deni. Ella cumple 15 añitos el día de oh. e -hoy, e -hoy, e hoy. Y para los que no saben qué significa Deni, ¿qué significa Deni en...? Eh... Flor en Otomí. Ajá. Yeah. Oh, like see, like yeah, que Dios te siga bendiciendo, que yeah. cumplas yeah. muchísimos años más, que te ponga muy bonita y so, que te una mujer de bien. ¡Eso! ¡Yee!